Fue aplazado para el mes de septiembre del año en curso el juicio de fondo que estaba pautado para este jueves en el Palacio de Justicia Jurisdicción Duarte, con asiento en esta ciudad, contra los tres imputados en cruciar ácido del diablo a la señora Zunilda Mercedes, en un hecho ocurrido en el mes de septiembre del año pasado. El abogado de Mercedes explica los motivos del aplazamiento. Era como es, diríamos, eh, usual, cotidiano en estos casos,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 eventualmente estemos completo ya para conocer el fondo del caso en cuestión recordamos que los detenidos responden al nombre de tomás yuri brito paula mejor conocido como el gordo eurigian carlos rosarios y josé manuel paulino este último acusado de ser el autor intelectual Giovanni cordero ntn su noticiero regional